Night. La tragedia me visita. 80 años después de Calígula. Me duele la mandíbula. No obstante los días me pesan, pesan mi temple. Mala suerte en mi vesícula. Gesticula que muero como siempre. A medias le pido al insomnio que se despierte circular el quiebre que me dejan jaca. Yo no tengo fiebre, estoy loco, remate Disfruta de esta sustancia que nutre Pero es más mala que el nato y tú pereando al cuco Que está escondido abajo del catre Te pido que desgracia la desgracia Que algún día dijo, estate Quieto que te pregunto, te quieto Ya que llevo la muleta olero, olero, quiero un bate la sombra como un perro con su cola, la oración de mi remate Asumo que no todo está perdido Dijo que he perdido el tiempo siendo un maldito primate Me fijo si tengo las ojos al cuello Estropello mío, yo con disparate Quieto que te preguntaste quieto Ya que llevo la moleta, lero, que quiero un bate Sufro si persiguiendo me la sombra como un perro con su cola La oración de mi remate Está perdido, dijo el que perdió, el tiempo siendo un maldito primate. Los hijos y si pongo la auto con cuello, otro mío mi otro, yo con disparate. La besania no go, me siente demencia y dolor de barriga. Los párpados cerrados y los pies desgastados. Y la noche boca arriba. Realidad de estropajo abajo, esto estima 20.000 mil leguas submarinas. A pie, por tu surfeo, como Orfeo tocando la lira. La besania no go, me siente demencia y dolor de barriga. Los párpados cerrados, los pies desgastados boca arriba, calidad de estropajo, abajo te estima 20.000 leguas submarinas, a pie submarina, por tu solfeo como el feo tocando lira, mi vida grita arde más que mi en de vida mientras el aire y está a la vuelta de la esquina de tu entorno afrontante el mundo gira, gira, gira La vida busca la muerte, la muerte está muerta en vida Imaginando que todavía sigue viva En mi vida está preso bajo este traje de hueso Que no deja de esperar su partida La tragedia me visita 80 años después de Calígula Me duele la mandíbula No obstante los días me pesan Pesa mi temple Mala suerte en mi vesícula Gesticula que muero como siempre A medias suena mi auricular Le pido al insomnio que se despierte pido al insomnio que se despierte, pido al insomnio que se despierte